Acá estamos en La Tarde del Magazine, se viene este espacio de los jóvenes, de los que quieren ser escuchados, y que ella los escucha. Estoy hablando de la conductora de Arroba Joven, de Laura Domínguez, a quien le damos la bienvenida en La Tarde del Magazine. ¡Hola, Lauri! ¿Cómo va? Hola, Caru, ¿cómo va? Un miércoles más, un miércoles más. ¿Hay alguna canción que diga eso? Un miércoles más. No sé, estamos en La radio. La... ¿Hay, ¿Hay algo que dice así, algo de un miércoles más, o no sé si un miércoles, pero. Sábado, un más. más. ¿Un no sábado, sé, pero algo ahí Si no lo vamos a inventar, y lo vamos a cantar, Karina, quédate tranquila. ¿Qué Te estás deschabando, Laura. Eso no se dice. Es de la época. ¿Ah? Es de nuestra época, Laura. Bueno, pero de la época de los jóvenes, no éramos jóvenes. Hablando de jóvenes, tuvimos épocas de jóvenes. Y seguimos siendo jóvenes. ¿O no? Es verdad, es verdad. El espíritu está... Tal cual, tal cual, es así. Bueno, Laura, arroba joven en la tarde del magazine, contame un poquitito qué, qué traes para hoy. Bueno, Cari, viste que a mí me encanta todo lo que se refiera, yo sigo dando vueltas, ¿viste? vamos a seguir aprovechando el tema de, de la que estamos viviendo, que no es menos, que es la pandemia, y estuve incursionando un poquito, más que escuchando esta vez, estuve leyendo eh, y escuchando, leer y escuchar a, a distintas mamás y a distintos profes y a distintas cosas, ¿qué pasa con la tarea en casa? Porque hoy oh. tenemos la tarea en casa, ¿qué opinas vos de la tarea en casa? A sí, ver, si vos me preguntás justamente, hoy hablaba con Daniela acá en, en Emergencia Pinamarra y Villa Gesel, Dani, que es la jefa de despacho, que hablaba sí. con ella eh, y me decía, yo tengo mellizos, cinco años. La maestra le manda un montón de deberes, ellos, si no le hacen caso a la maestra, menos me van a hacer caso a mí con cinco años. Se está como volviendo loca, porque un nene de cinco años no puede hacer la tarea solito. Bueno, no, no, yo creo, Cari, que ni uno de cinco, ni uno de diez, ni de dieciséis, en ese caso adolescentes, en de 13, hoy puede, eh, es lo que estuve investigando justamente, hacer la tarea solo. Eh, sí, es verdad, hacemos la tarea en casa, hemos pasado, eh, es como se dice, eh, la, casa se, la mesa se convierte en un aula. Me causaba gracia leer que decían, esa mesa donde tomamos la merienda, donde compartimos un almuerzo, hoy se convierte en aula en la casa, ¿no es cierto? porque están las computadoras, los celulares, los libros de investigación, y estamos las mamás, y están los chicos, que esto es lo que nos interesa a nosotros en realidad, los chicos, ¿no es cierto? Que se encuentran con una, una manera diferente de, de que lleguen las tareas a, a sus carpetas, a su aprendizaje, Después. y esto no es, no es menor, porque a mí es lo que me parece, lo que vivo en, en mi realidad como mamá y como docente, acá no vamos a entrar en, en juicios, como decimos siempre, nunca hacemos juicios a nadie ni nada, pero de todo lo que hemos leído es eh, la angustia que ha causado realmente a las mamás el tema de las tareas en casa. Mucha, y, mucha angustia. Yo creo que ha causado muchísima angustia en ellos, imagínate si causa angustia a las mamás, la angustia que ha causado quizás en los niños, porque ser de nenes chiquitos, de, de, de los pichones, de, de, de jardín, de, de jardín eh, reciben blogs en los que les mandan narraciones de cuentos, las maestras, eh, preparar tortas, eh, prevención como higiene, cómo lavarse las manos en la época del coronavirus, que mamá tiene que estar para ayudar, y bueno, son cosas muy pequeñas, de educación emocional, de cómo... Bueno, todo esto, sumado a una mamá que tiene cinco niños, y que a veces este nenito, vamos a hacer, vamos a hacer hincapié en el nene de tres años, me cuentan que a veces vos lo viviste con, con mi sobrina, que no sí. tienen ganas, la llaman para que escuchen el cuento, y salen corriendo porque ellos quieren jugar, todavía no llegan a la... A la atención de que esto es aprendizaje, que es una nueva manera de aprender. Es como Entonces, me decía la... esta mamá, ¿no? Como decía que te contaba recién, como decía Daniela. Imposible, porque ellos a la mamá no le hacen tanto caso como, como a la maestra, ¿no? Y llegan un momento en que están totalmente distraídos. Están distraídos y, bueno, los nenes de tres años, obvio, tres, cuatro, están de jardín, están más en la de ellos y siempre mediante el juego, no, es cierto? Eh, la escucha de un cuento, es verdad que no, estamos acostumbrados mucho, no, voy a generalizar, pero hoy, viste que en el ida y vuelta de la vida normal, eh, no, no, no, sentamos a contar un un cuento a nuestros nuestros y y Pero Pero bueno, esto esto es como que que une une un poquito pero pero a no, vez los no, no, tienen ganas. También lo que recomiendan para los más chiquititos es Paca Paca. ¿Viste? Hizo? Que tiene eh, un programa de televisión que tiene eh, actividades para chicos, para los más chiquitines, ¿viste? Bueno, pero bueno. de todo lo que vos vas estudiando llegás a los más grandecitos. Y realmente hay mamás que tienen hasta tres o cuatro chicos en, en edades diferentes. Y volvemos acá al mismo tema de que decían que no hay que dejarlos solos, por más que ellos realmente eh, puedan ser totalmente independientes en sus tareas, que hay que acercarse y hay que apoyar, porque el obstáculo más grande que están, estadísticamente, que están pidiendo los jóvenes, eh, es el no tener el contacto con su profesor, no poder hacer las preguntas, si bien claro. hay programas que se hacen preguntas en forma escrita, pero no tienen el contacto eh, físico que hoy deben tener los chicos eh, para llevar sus tareas a cabo, ¿no es cierto? Y, y es Laura, estas edad, estos chicos que vos me estás mencionando ahora, ¿estamos hablando de primaria, secundaria? Estamos, claro. Yo más que nada te voy a hablar en ese sentido de primaria y secundaria, porque es lo que, el, lo que más hoy es la promoción, si bien Jardín es promocional, tenés que hacer la sala de 4 y 5, pero son estímulos. Hoy en día los chicos que realmente tienen los contenidos, no, no quiero meterme en este lío de, de que para explicarle a la gente lo que es nivel inicial, eh, que no es institucional ni nada por el estilo, sino que me, me ocupo más de primaria y secundaria, como que hay una nota, como que hay una calificación, donde hay guías para seguir, donde es más estructurado. Eh, apunto más a ese tema. De que los chicos este, también tenemos que escuchar el esto, el acompañamiento. Hoy estaba, estaba leyendo ayer, más o menos, cuando se dijo todo esto de las no calificaciones. Lo que hicieron mucho hincapié es en una evaluación formativa. Y acá es donde se entra a contemplar las relaciones o interacciones que tienen los docentes con los alumnos con un eh, aprendizaje a distancia, ¿sí? Donde uh -huh. también se pide que... Eh, y también cómo funciona esto para tener una autoevaluación, Donde también se, se pide, o... he visto que algunos docentes lo han hecho, es tener una reunión por... creo que se llaman eh, Google Meet, que llegan hasta 100, capacidad de 100 personas, sí. donde los profes se juntan con los chicos y no hablan de la tarea escolar, ¿sabés de qué? Hablan de sus sentimientos y sus emociones. Y yo creo que acá, acá paramos en lo, en lo importante que es esto, más que nada en adolescentes y en chicos más grandes de cinco años, ¿sí? Ajá. Eh, donde su pensamiento es otro, su búsqueda de identidad es otra, entonces el acercarte y preguntar cómo se sienten, cómo la llevan, cómo, qué les gustaría contarle al profesor, que se presente, que se conozcan, porque esto es lo que nos está pasando, no, no nos conocemos, a los chicos no los conocemos. Estamos mandando tareas, quizás, eh, yo no puedo hablar, realmente se está trabajando muy bien y esto no lo quiero de, de hacer una evaluación nada, sino es lo que, lo que yo encontré como estadística en todo lo que leí, ¿no? No solamente de acá, sino también eh, de otras mamás que se han investigado de Buenos Aires y de otros lugares, que no son mamás conocidas mías casualmente, y que decían que se encontraron en un estado, ya te digo, de angustia, y con, a veces, que no lo de Pinamar, con proyectos muy ambiciosos por parte de los profesores, donde, más allá del internet, que sabemos que nos da la información, necesitan más material y no pueden salir, entonces entra como una frustración, ¿entendés? Y ni hablar en los adolescentes, en los adolescentes que están buscando una identidad continua, donde están en un estado de, ¿cómo es que decían? Eh, como de super eh, convivencia, yo lo tengo anotado por acá porque me gustó, eh, que dicen, están en una hiperpresencia los adolescentes. Sí, uh -huh. Sumarle todo eso a las tareas en casa eh, se complica. Y yo te voy a hacer una pregunta, viste que hablamos de todo esto de que las eh, las mesas se convirtieron en aulas, las mamás nos convertimos en profesores, es como dice la persona que vos me nombraste que no nos hacen caso, no nos quieren escuchar, estamos enseñando temas, temas que quizás se dio en el año pasado y no están bien afianzados y hay que repetirlos, hablamos en inglés eh, Aparte de todo eso, los chicos, ¿manejan la computadora para vos? ¿Que los chicos saben manejar la computadora? Me pregunto, ¿manejan toda la computadora? ¿Son súper tecnológicos? Sí, para mí sí. Bueno, para mi sorpresa también fue lo mismo. Hay muchos chicos que no saben manejar Word y no saben manejar Excel. Como muchos adultos, obviamente, ¿no? Y como no saben manejar lo que es un Google Doc, ¿sí? donde tenés que bajar un... Se hace por Google Drive, por medio sí. del Classroom, todo eso. Los chicos no lo saben, porque los chicos están con la compu, no para a veces mucho para la información, sino están con otros temas que a ellos les interesan. youtubers, eh, todo lo que pueda traer juegos y demás. Y quizás el medio lo use un poco y nada para lo que es... La construcción de un documento, todavía, ¿no? Algunos, de los más chicos. Son. Ellos usan la computadora o, o captan, ¿no? Cuando le explican, lo captan muchísimo más rápido por esta habilidad que tienen. Pero en lo que sí. sea administrativo y todo eso, no tienen idea. Eso, eso lo comparto. Eso, exactamente. Ellos tienen los, los influencers, eh, tutoriales, sí. por donde aprenden. Pero lo que sea administrativo. Todavía no lo saben manejar, lo viví en carne propia, Cari. Y después leyéndolo, eh, me llamó la atención. Entonces, el padre, más allá de enseñar lo que la tarea y todo, también tenemos que aprender nosotros y enseñar a manejar un Word. Y a manejar claro. un Excel. Entonces, se te agarran sus ataques, leía que las madres decían, entran en shock, en angustia, y eso todo lo transmitimos a los chicos. ¿Sí? ahí está donde los tenemos que escuchar, donde tenemos que ver qué sienten, y donde si no quieren hablarnos y si hoy no quieren hacer la teoría, que me perdonen los profesores, no evaluemos eso porque hay un contexto que tampoco es, es igual en todos. En todo lo que te hablé hasta ahora, mira, te toqué, Word, Google, eh, Excel... Este, canales de virtuales, sí. conexiones virtuales con los profesores. ¿De qué estamos hablando absolutamente de todo? Tecnología. Tecnología. ¿Todo el mundo tiene tecnología? No. Karina, no. no. Y esta es una realidad que hay en las casas, tal vez, una computadora con cinco chicos. Bueno, todo exactamente, tenemos una computadora con cinco chicos. Tínicos. no tenemos celulares a veces porque no hay capacidad, no tenemos internet, estamos con esa falta, si bien bueno, en verdad internet. el Estado bajó 180, no sé, no sé el número preciso de cuadernillos para que el chico que no tenga internet lo pueda realizar por cuadernillo, pero ellos saben que hay un classroom, saben que hay un canal de, de, de conexión sí, para, para hacer las tareas. Pensar todo esto, la frustración que puede causar en el padre no tener los medios de los cuales todos los profesores están manejando con llamadas virtuales y queda fuera del sistema porque no puede unirse a un Google Meeting o un Google, con... sí, eh, eh, porque no tiene imposible. el medio, ¿entendés? no puede ver a su profesor. Pensar simplemente pensar, no estoy yo para sacar las emociones. ¿Cómo se siente hoy un adolescente, sí, un niño que no... Se marca una diferencia que no es grata. Se sí. marca una diferencia que no es grata, por más que uno no quiera. Entonces hay que estar muy atento, hay que estar muy encima, hay que preguntar, hay que llamar. Tenemos todos los profesores un teléfono. Yo tengo profesoras que son una maravilla, eh, el estar en contacto de por qué este adolescente no se conectó, de por qué, pero no, por qué no se conectó y no entregó la tarea. Mirá, me entregaron cinco la tarea, busquemos el porqué de cada uno. Yo cuando leía sobre los adolescentes, estoy haciendo un trabajo, te cuento, de adolescencia para mi estudio, y leía de los adolescentes de esto, de la, de la hiper, eh, como te dije, hiperpresencia, que se, ellos son, viste que... Puntualmente el adolescente es el que más está fuera de la casa, el que más se reúne con amigos y demás. Entonces, bueno, llegan momentos que no quieren escuchar al otro, con tanta hiperpresencia por estar la convivencia con los padres, de lo cual no estamos acostumbrados a estar todas las 24 horas del día y sumarle 24, 24. Bueno, no quieren escuchar, crear una tristeza, ansiedad, un momento de agresividad con el adulto, sí, eh, de lo cual después se arrepiente por culpa. Entonces mira todas las cosas que tenemos que comprender por la tarea en casa y en tan poco tiempo y así en forma eh, repentina, ¿no? Tenés que aprender, tenés que tener computadora, tenés que hacer los deberes. La, la mesa se convierte en una, en un estudio, en un pupitre, en una mesa de trabajo. Porque también, algo que no mencionamos, son los padres que están con las mesas ocupadas. Porque también bueno, están por eso trabajando. Lo, lo... No, el papá que también tiene que hacer su normal comida, me a mí como mamá, que tu hijo no te da ni bolilla cuando tenés, entonces estás con los cosos acá, buscando por allá, eh, ayudándolo en la tarea, acercándote. No, esto no es así, mirá que lo hiciste mal, tenés que volver a repetirlo. Es como que en un momento decís, y yo los entiendo. Yo tengo uno, por ejemplo, ¿no? Un, un hijo. Pero es como decir, Cari, los que tienen tres y cinco hijos. Eh, a veces hay papás que piden más tarea, ¿sí? Y yo solamente, ellos están, nosotros diríamos en psicología social que tienen un obstáculo epistemofílico. El obstáculo epistemofílico es cuando eh, tenemos un obstáculo emocional. Y yo creo que los chicos están pasando, según un psicólogo, todo esto de derivar a los chicos, a todos los jóvenes, en un cansancio y un estrés que no lo pueden transmitir. Y Entonces, encima no lo pueden evaluar, porque esto, con tanto sacrificio que están haciendo, no va a haber una evaluación con respecto a esto. Es una preparación para un examen que van a tener seguramente. Exactamente, pero bueno, ojo también con eso. Yo no me puedo meter porque no soy doña en el tema, ni soy ministro de Educación, ni nada. Pero hay que ser, hay ir muy finito. Yo creo que hoy le están dando y se está repitiendo muchísimo esto de, de los obstáculos y de las cosas emocionales que tienen los chicos. Eh, hay mamás, como te decía hoy, eh, que piden más tareas, ¿sí? Que por ahí encuentran poca tarea de los profesores. Y yo quisiera... Decirle que está buenísimo que los profes nos no manden tarea, pero que también tengamos en cuenta lo que dijimos antes. Los profesores respetan y tienen que respetar a los chicos que no tienen las armas y que viven en contexto totalmente diferente. Pero no solamente porque no tengan internet, sino no todas las mamás tenemos la, tenemos la posibilidad de saber diferentes temas de los que mandan las señoritas, ¿sí? Los profesores. Eh, no todas porque es matemática, no todas porque tenemos que saber inglés. Entonces tenemos que aprender, y ese tiempo que estamos aprendiendo la mamá para transmitírselo a nuestros hijos, es el tiempo que estamos ocupando en no hacer todavía la tarea con ellos. Sí, claro. Tal cual. Entonces, no aquella fácil. mamá que no es fácil, que pide tarea, eh, tiene que tenemos que entender a las demás mamás que la están peleando y que la estamos luchando con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes, y ya te digo, no me refiero tanto a jardín, porque jardín, jugamos y aprendemos jugando, y aprendés con mamá haciendo una torta, jugando el arroz con leche, me fui muy lejos, ¿no? Con el arroz con leche. No, Pero... Pero bueno, es otra situación, la realidad Exacto. es esa, es otra. Otra, es otra situación que ya la vamos a tocar de otro lado. Pero esto es, esto es lo que te digo de la tarea en casa. Mamis, eh, lo que puedan, de la manera que puedan, solamente hay que entenderlos, hay que escucharlos, hay que quererlos y hay que apoyarlos. Te lo dice una mamá, aparte de una docente, sabés que el tema me encanta, y soy docente de alma, y bueno, y me convierto en mamá, y... Y a veces me he vuelto loca <risa> No, salir. tal cual, vivís las dos situaciones. Vivo La las buena. dos situaciones y es difícil. Sí, tal Decime. cual, pero llevar esta esta tranquilidad, ¿no? Que como vos dijiste hace un ratito, hacer lo que se pueda. Y lo que no se pueda, no se puede. Ya está. Pero hacer, porque lo que, lo que vale es, por lo menos esta intención, como yo siempre digo, es mejor. <risa> un gran de acción... Un gramo de acción que 100, eh, 100 kilos de intención. Así que accionemos como podamos. Exactamente, y hay que ver que si el adulto les, le cuesta salir de su zona de confort, que es lo que todos conocemos, imagínate a los chicos. Claro. Es salir de lo conocido a lo desconocido. Hay una resistencia total y esa resistencia la tenemos que pasar. Entonces, paciencia, amor, confianza. Y ese cansancio y ese estrés que dicen los psicólogos, seguramente lo, lo leí de, de psicólogos, que pueden eh, eh, despertar en los chicos este tipo de, de tareas y demás con los profesores, eh, que lo vayamos sacando de a poco, y que los profes ojalá, yo sé que hay muchos, en vez de tanta tarea, eh, también se unan a los chicos para saber cómo la están pasando, qué realmente sienten. Y no es una utopía, se hizo en algún lugar y lo vi, lo leí y lo escuché, eh, la comunicación que había tenido la docente con todos los chicos. Y la verdad es que es maravilloso. Eh, casualmente hoy una docente, no voy a dar nombres, me contó que se encontró la mañana con un grupo de alumnos de acá, de Pinamar, y más allá de explicarle las preguntas que no le habían podido hacer durante todo este tiempo, eh, trataron de, de unirse y de conocerse y de pensar qué sienten y qué quieren este, con todo este sistema. Me pareció maravilloso, son divinos, y, y realmente cual. invito a todos a que hagan lo mismo. Tal cual. Bueno, Laura, muchísimas gracias por este espacio, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Será hasta el próximo miércoles, Karina, y abajo con las tareas, a toda. las mamás sobre todas las mamás. Nos vemos, Karina. Chau, chau. chau. Arroba... chau, chau. Arroba Joven en la tarde del Magazine con Laura Domínguez, ya venimos.